¿Cómo están amigos y amigas de Youtube? Soy Nico Sucio de Adderseed y seguimos con este especial de videitos en cuarentena en el que les muestro un par de cositas que estuve recogiendo por ahí antes de que todo se vaya a la mierda. Hoy les voy a mostrar eh, parte de un lotecito que pude conseguir a un precio, la verdad, insuperable. No voy a hablar de eso porque acá ya sabemos que somos del sentimiento y no del dinero, ¿no? pero tienen que saber que acá jamás vamos a pagar eh, precios de esos que no tienen sentido, ¿no? Eh, Esto es parte de un lotecito que conseguí en el que me compré además de unos juguetes estas dos consolitas que les voy a mostrar, también me conseguí un Sega original pero no, no lo voy a mostrar eh, después tal vez lo muestre en otro momento, si quieren que lo muestren, no sé, comentenmelo y, y vemos Acá lo que tenemos es un Family, un clásico Family Froggy y una Dinacom. Vamos a empezar por el Family. Antes que nada déjenme expresarles la inmensa alegría que me da tener este modelo. Es un modelo que todavía no tenía y que me, me sorprendió. Me sorprendió muy gratamente. Vemos en la portada que hay un dibujito de un, de un dragón. parte donde iría la el, el cosito para sacar los cartuchos, el joystick y dos fotos de jueguitos, el cual creo que el de atrás si no me equivoco es el contra y el de adelante sepan perdonar mi ignorancia pero no sé cuál es. Si no me equivoco el tipito de fondo, el del chumbo en la mano es el del Metal Gear. El pequeño héroe robótico, caballeresco que está delante, realmente no, no tengo idea Pero es bastante singular este cartucho, me gustaría tenerlo Porque vemos que tiene todo Hombres con armas, un robotito, un dinosaurio, una nave espacial y algo en el fondo... Un, un vampiro Como un dragón, Entonces es una mezcla de cosas... Tal vez incluso se trate de un cartucho múltiple La caja en sí tiene muchísimos detalles Dignos de, de lo que es la magia, esta del family, lo que algunos llamarían el sentir, eh, término que yo no, no utilizo simplemente porque no, no me siento parte de la comunidad, pero respeto muchísimo, el, lo respeto el término, me parece muy adecuado. Vemos las típicas escrituras en un inglés apócrifo: Kaleidoscope of your family lives. A new, a new Concurrence Of Your Families Y dale con el Family The Fashion Pet Of Your Mother Children Totalmente intraducibles esas frases Vemos también Algo que me llamó mucho la Atención que lo descubrí último Que es que tiene Nombres muy graciosos de jueguitos al es el Slalom, que es el Slalom El clásico Slalom, un juego muy, muy divertido Y una imagen de Mario que dice Gamshu Donkey Kong 3, está bien, McRider Tenis, y es el... el ¿cómo se llama? el Devil World Leyenda de, de Zelda, y vemos uno de lucha Urban, y otro de lucha, que este, en este caso es el Punch-Out Donkey Kong, y está el tenis y una serie más de juegos una selección eh, peculiar, cuanto menos y bueno, la parte de atrás, la parte de atrás hermosa, con las clásicas fotitos de la familia fascinada con el milagro de la tecnología, que mmm, todo el que haya vivido esta época, sabe que la foto es verídica, porque así se veía cuando teníamos family, yo lo recuerdo, lo recuerdo y lo viví. Y algo muy peculiar que notamos, Ah, y entiendo. Primero, si vemos el Family, vemos que está superpuesto a la pistola. Así que ahora recién justo en vivo, me están pescando la reacción. El Family está superpuesto, editado con alguna herramienta de edición de ese momento, probablemente incluso recortado a mano, porque notamos que abajo se ve eh, un juego de NES. Y el pibito tiene un joystick de NES. Así que probablemente esta sea una foto oficial del Nintendo Entertainment System a la cual le agregaron el Family Arriba. Vemos acá también otras frases para intentar despertar la emoción en los en los niños. Más en los niños que en las niñas, tenemos que, tenemos que decir la verdad. En esta época estaba esto más apuntado a los niños y vemos acá por ejemplo la familia tiene dos hijos varones. Bueno, las fotos son muy lindas, y sin embargo no, las frases acá por alguna razón no, no tienen ese inglés, ese inglés falso, ese inglés oriental. Pero... Acá encontramos eh, más descripciones miren estos increíbles accesorios y descubran más excitación de juegos de computadora. Series de deportes, scientific imaging, series de acción y series programables. Los más cartuchos efectivamente era el contra, el que veíamos en la portada y otro más que creo que es el doble dragón 2. Nadie crea hits Light like Computer Game from Creation Adventures, an authentic sport competition. Se fue al carajo este inglés. To hike, fly in action, and arcade classics. Plus, many other games from the Creation series: Light Gun series, Programmable series, Arcade classics, and Education Típicas cosas que eran muy normales en esta época. Además, nosotros no nos importaba porque no sabíamos inglés. Pero bueno, pasemos a, a verlo por dentro. Lo abro y me encuentro con estas cosas, siempre es de agradecer que vengan con un transformador y gracias a este family pude enterarme de qué son estas manchas tan frecuentes que uno si, si, si suele comprar artículos usados de esta época, suele encontrarse con estas, estas manchas extrañas, partes más brillantes al parecer ocurre cuando están mucho tiempo guardados en el Telgoport. Por alguna razón el Telgoport se debe de retiro algo y se adhiere a los cables. Esto significa que este family estuvo guardado durante mucho tiempo. Y algo muy clásico también cuando compramos cosas viejas es que te viene a veces con un huevito. un pedacito de huevito de kinder. No me expliquen, no me pregunten por qué. El family en sí el modelo es hermoso. Es un típico modelo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 los más experimentados en este rubro, sepan disculpar mi, mi, bueno, mi ignorancia en este sentido, pero me sorprendió gratamente. Yo había visto otros modelos, Mario con la princesa, ese tipo de cosas, pero que siembran stickers, en este caso es una chapita. Probablemente abajo, como es este está apretado, al, con el tacto se puede sentir que está la liñita donde va el, el cosito para sacar los cartuchos. Tiene bastante polvo guardado mucho tiempo, pero está en muy buen estado, está muy buen estado esta family y encima es pesado, así que todos sabemos lo que significa el hecho de que sea pesado significa que este family va a durar mucho lo he probado y funciona bien, pero como ya les dije antes no tengo el joystick para utilizarlo en cualquier momento voy a conseguir uno y ya mostraremos cómo funciona y pasamos a la DINACOM con esta caja que es increíble, es de una belleza indescriptible, la verdad, está hecha con una, una pintura tradicional con técnicas de aerografía y pintura de acrílico, en la que vemos una navecita espacial, la DINACOM, una especie como de círculo con un, que contiene un universo y el logo con ese efecto cromado que tanto me gusta. Es... la verdad es una obra de arte esto, y el saber que por algún lugar existe un original de esto, si es que no lo, no lo quemaron, si no lo tiraron, me llena de, de emoción. Uno... En esta época lo que hacían era que contrataban dibujantes, así pintores, que hacían esto como profesión nada más, y les chupaba un huevo el original. Así que sería muy triste que esto se haya perdido. Además es argentino, dice Con LED y audífono incorporado Audífono ¿De qué mierda hablábamos con audífono? Bueno, vamos a entenderlo Vamos a hacerlo en este momento Un LED Ahora, esto me da mucha ternura lo del LED Porque si te promocionaban que tenía un LED Nada más es porque teníamos una tecnología demasiado precaria Sin LED era la sensación Hoy todo viene con un LED Aquí en el costado vemos Un, un diseño Que tiene Cartuchitos, no sabría decir si están basados en algún juego real. Al parecer, hay uno que es como de carrera, medio extraño, muy, muy extraño ese dibujo. Como de carrera, pero no es un auto. Eso, tenis, muy dinámico el dibujo del tenis, y mmm, una especie como de androide. Y en, el otro, en los otros costados. Tiene el mismo dibujo en los dos lados Que son también unos... Los mismos cartuchos son, de hecho, superpuestos Cartuchos de juego Nunca me llamaron mucho la atención los cartuchos, El diseño de los cartuchos de Dinacom, eh, Si sí los joysticks Pero generalmente me, no, no me provocan mucha... Mucha atracción Vamos a abrirlo Al abrir la caja no nos encontramos que no hay ningún telgopor ni nada Sino que están todas estas cosas sueltas dos cartuchos con varios juegos y por otro lado, eh, juegos misteriosos, puesto que no hay ninguna etiqueta. Los Joysticks están en buen estado, excepto por, creo que es este, si notamos notamos que, que se abre ahí al utilizarlo, encima que son muy duros, eh, este probablemente no funcione, o haya que que simplemente atornillarlo fuerte o hacerle algún atractito adentro y el otro joystick que está eh, en perfecto estado estos sí me dan ganas de usar Uno, me hace cuadrar mucho a, el capítulo Simpson que Bart y Homero juegan a los jueguitos que tienen unos joysticks así yo cuando era chico eso me, me volaba la cabeza me vino con este cable que seguramente sea de algún otro aparato porque no tiene sentido la verdad me vino con este este cablecito no sé para qué será porque la DINACOM ya viene con cables incorporados viene con la antena está en perfecto estado, yo he tenido otra DINACOM pero que estaba destruido este cable nada que ver y el enchufe esto va directamente al toma vemos está en un estado envidiable esta DINACOM, tiene estos dos tornillitos que no sé qué carajo son y el sello de calidad. Miren, que se es son dorado Esto sí que te generaba confianza. Un, un abultamiento ahí que no sé qué será. Pero que no nos importa en este momento porque nosotros no somos técnicos. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Acá. Acá está el LED. Ahora, no están los supuestos. Auriculares que decía ahí, no sé qué onda. Opa, mira, una tuca. No, esos auriculares no, no aparecen. Capaz que significa que. Capaz que no se refería a auriculares, sino que la que poseía sonido. Realmente no tengo idea. La consolita pesa muchísimo para ser tan precaria. Eso me llama muchísimo la atención. Y el, tanto me llama la atención como la ranurita de los cartuchos que es tan. tan extraña. Los frutuchos entran, creo que se ponían al revés, sí, los cartuchos van al revés, eh, o sea, van con, la, con el logo para atrás, lo cual se presta a confusiones porque en la portada te lo muestran con el logo para adelante, pero así es como va. Y bueno, saben que estoy de buen humor así que lo voy a enchufar para mostrarles como funciona con algún jueguito. Bueno, acá tenemos un simulador de vuelo. Imposible de entender cómo se juega. Un clásico Space Invaders. Otro de vuelo, Pongo una musiquita que me suena, pero no logro reconocer de dónde. Eh, este es el juego de Star Wars, franquicia que yo mucho no disfruto, pero que, mira, mira lo que es eso: en esa vida reconoces, me la ponen fea. Clónico de Pac-Man La sensación de manejar el joystick este que es tan, tan... Miren lo que es esto Tengo que moverlo así, hacer bastante fuerza puesta que te provoca una... Una emoción así... Dura Y bueno... Me culearon Prison Break o alien es este me parece. Otro crónico de Pac. De hecho es el Pac-Man. El famoso Pac-Man de Atari. Una de las mejores versiones de Pac-Man disponibles. Uno. Este es el de Star Trek. Está muy bueno, es de un avioncito, la verdad bastante complejo para la época. Epa. Ah, esto que es el tiburón o algo así, porque es un chabón que está nadando. También una onda hacia lo pac en el que tenemos que agarrar unos puntitos prácticamente inexistentes. Tengo que decir que es bastante divertido este jueguito. ¿eh? Voy a, voy a intentar pasar un nivel. Bueno, llego... Agarre, ¿y ahora qué hago? Y yo todo. Unos... ¡Uh! No, es rarísimo esto. Esto... parece el... ¿Stargate? No, no es el Stargate ni el... Un hmm, interesante juego de navecitas Este juego es muy bueno ¿Qué tenemos acá? A ver... Ah, este es una locura Muy colorido y bueno, como ya viene siendo habitual, con estos videitos que les estoy haciendo, dejé la habitación hecho un desastre, así que por ahora ya, ¿qué más quieren ver de esto? consídense un emulador si quieren jugar los jueguitos y, y jueguenlo la verdad yo no tengo ganas de jugar esto, pero lo que sí tengo ganas es de que me dejen los comentarios los recuerdos que les ha traído esto, si es que les trajo alguno, las cosas que les haya hecho pensar. Si tuvieron Dinacom, si tuvieron Family, si tienen ganas de que, que le mostremos un poco más, comenten lon y síganos, compartan los videitos. Para así, vieron, para así crece el canal, loco, y, y hacemos que esta comunidad tan linda crezca porque a nosotros nos encantan sus comentarios, nos hacen reír muchísimo. Acá nadie es protagonista, sino que el protagonista es la nostalgia. Así que, bueno, síganos en Instagram y toda esa, esa movida. Nos vemos dentro de muy poco, siendo que esta cuarentena nos tiene más unidos que nunca a través del Internet.